Estamos de regreso, mis amigos, en su programa de mañana. Les prometimos una entrevista con Franklin Romero y aquí está con nosotros el diputado al Congreso Nacional. Franklin Romero, buenos días, Franklin. Buenos días. Buenos días. Este es un programa que realmente es de mañana. Sí, sí. <risa> levantamos iría, temprano. Y hay que prepararse sí, para levantarse de la, la noche temprano, para de mañana. Para levantarse sí, temprano. Que ustedes. a dejar la ropa plancha y todo. A pues, todas las teleaudiencias y radio oyentes que lo escuchen a ustedes. Sí. Y aquí estamos ya después de este día de ayer, que fue un día muy pesaroso para la nación. Así es. Franklin, Franklin, el tema básicamente, bueno, todos sabemos lo que pasó, hemos hablado del tema, hemos visto unos con dolor, otros con sorpresa, bueno, de diferentes maneras. La pregunta que yo entiendo nosotros debemos de comenzar a trabajar como sociedad es, ¿qué hacer? ¿Qué va, ¿Cómo vamos a enfrentar la situación? ¿Qué debe de hacer el pueblo dominicano para lograr que esto tenga, digamos, una mínima repercusión social? ...o la más mínima repercusión social, que no nos afecte tanto? Pues mira, eh, lo primero es que tenemos leyes y hay que empezar a hacer cumplir las leyes. Debe haber sanciones a cosas que están pasando acá en el sistema. Eh, debe haber investigaciones, pero no investigaciones de que yo sea quien me investigue yo. Debe haber investigaciones que vengan desde fuera. Eh, lo, que ha, lo que pasó ayer no es algo fortuito, todos lo sabemos... Y no es algo que solamente afecta a la República Dominicana, es algo que afecta al mundo. Porque lo que pasa en República Dominicana es como una plataforma para que se vea en otros lugares. Nosotros creíamos en el voto automatizado, Franklin Romero personalmente creía en el voto automatizado porque ya se venía utilizando. Eh, se utilizó en la selección de los abogados, de los profesores, se utilizaron en las primarias. Y yo personalmente creo en el voto automatizado. Nosotros, como personas que pensamos de una forma moderna y diferente, creemos en el voto automatizado. Más sin embargo, después de un año de estar utilizando este modo de votación, el día debemos que no funciona. Y no solamente que no funciona, porque no es que no funciona en general, sino que no funciona afectando a la oposición. Porque. En los colegios, donde sí subió la plataforma, podemos ver que solamente salían los partidos de gobierno. La oposición no salió. En algunos salir al contrario. Aquí sale el PRM, pero no sale el PLD. Aquí sale un reformista, pero no sale el PRM. O así sucesivamente. Eh, entendemos que hay manos que pueden ser desde dentro de la Junta o pueden estar desde fuera. Pero no hay forma de que se llegue a ese sistema desde fuera. <coughs> porque es un sistema autónomo? Sí. Que cada computadora es independiente con un solo servidor en, en, en Santo Domingo. Entonces algo pasó ahí desde dentro. Ahí hay que ver, investigar, no solamente decir, ah, el día se suspendieron las votaciones porque pasó que el sistema falló. No, no, no. Tenemos que saber por qué falló, porque se está poniendo en juego. Estamos hablando que se gastaron más, casi 8 mil millones de pesos. Claro en estas elecciones municipales, el doble de lo que se gastaron en, en, en, en las primarias a nivel nacional, en todos los, los niveles. Mira, eh, eh, Franklin, eh, más allá de lo que sabemos ya que aconteció, como legislador, ¿cuál es tu visión o tu punto de vista de esto? Eh, bueno, eh, no hay que legislar para lo que está pasando ahora porque ya la ley está la Junta Central Electoral tiene que convocar en lo que dice la ley en 30 días sí. no hay forma de que tengamos que tocar la Constitución no es necesario tocar la Constitución porque la Constitución lo dice 30 días en unas elecciones que se pospongan la Junta debe convocar con un, en un tope o sea que en abril eh, en marzo debe haber nuevas elecciones Antes una pregunta de eh, ¿entiendes tú que debe ser esta misma junta la que debe administrar esta y la que faltan? yo creo más en esta que la que viene porque todos los suplentes de la junta son todos del PLD aquí por lo menos tenemos un equilibrio pero si tú chequeas los suplentes que están ahí, que serían los que tendrían que subir en una renuncia de ellos por ley deberían ser los suplentes yo entiendo que esta tiene que ser la Junta, porque una Junta nueva, donde nosotros tenemos eh, que el gobierno tiene una gran mayoría, en el Senado van a elegir los jueces que ellos entiendan. Franklin, en correlación a eso, entonces, eh, como partido, eh, ¿cuál es la posición de ustedes ahora mismo? Eh, vemos que se ha pedido, a propósito de la pregunta sí. que hacía el compañero Francis, se ha pedido la cabeza de, del Pleno de la Junta. ¿Ustedes cuál es la posición eh, como partido? Bueno, el partido con Luis Abinader a la cabeza, pues lo que ha pedido es una investigación, más que nada. Todavía no hay una reacción institucional del partido, sino del candidato, eh, más que nada, aunque ahí estuvieron lo, las altas autoridades del partido. Pero lo que más que se pide es una investigación, porque, como digo, esto no es que simplemente pasó algo y vamos a hacerlo mañana de nuevo. Algo que te afecta al país y no solamente al país. Estamos hablando de que unos 17 mil personas que aspiraban a cargos, ahora mismo están endeudadas y con problemas. Pero tú crees, y o sea, no tú, sino lo que han planteado los diferentes partidos, una investigación con el debilitamiento institucional que tenemos en el país y con el descrédito que tiene la Junta... Estaría la gente confiando, aunque esa sería la única opción posiblemente, en una investigación que haga eh, la Junta o que haga otro organismo Recordando las investigaciones previas Que han hecho otras organizaciones que Como decía Francis Una de ellas, lo que, eh, o a través de la Junta Se emite un certificado diciendo que los equipos son buenos O sea, que están, que están aptos para que son robustos y, y que pueden ser usados Esta, esta investigación Y dice, eh, una parte de los que auditaron Los equipos <coughs> Dicen ellos que no evaluaron el, La subida de las boletas Entonces tú dirías, bueno, pero si te investigan Y mira lo que resulta otra investigación daría el traste con lo que pasó. Dirían, mira, fulano, fulano y fulano intervinieron esos equipos. La ley 33.18 y la ley 15.19 del régimen electoral es, es, especifica muy claro las sanciones que hay para quien comete delito electrónico. No hay una forma más fácil de investigar lo electrónico porque ah. deja pista. Claro, ¿Sí? Deja ¿Sí? Esto no es algo que, que se hace con papel y mano. Esto es muy fácil investigar. Pero yo el lo resultado, que, yo lo que entiendo, no sé si tú me entiendes yo, la pregunta. Yo solo te digo que si la gente va a creer realmente en una junta que viene dando a palos, otra palos cosa. a ciegas, sí, pero todavía, todavía, nosotros tenemos, eh, vivimos en una democracia, entre comillas, uh -huh. y, y todavía tenemos que, que creer en el por... sistema, porque si no, ¿dónde vamos parando? Vamos a irnos a la selva y nos vamos a comer uno con otro. Frank, mira, en, en ese sentido, yo entiendo que tanto el candidato a presidencial dio su, su opinión y fue muy enérgico. Eh, es raro ¿Cuál, ver a... ¿Cuál, cuál candidato? <coughs> el el, el mío. El, eh, ah, okay. BDM, Luis, Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader, porque es raro ver a Luis Abinader con un discurso de... Me encantó el discurso de, de mi candidato. De fuerza, sí. Debió de hacerlo porque si no... Y recogiendo la actitud de Leonel Fernández de que... Se concreta, creo, la opinión de tanto de Luis como la de Leonel y del Partido Reformista. Aunque el Partido Reformista fue más duro, es que la cabeza de Castaño, no de todos los jueces, sino de Castaño. Eh, entonces, Leonel Fernández pide que desde hoy haya un diálogo con el liderazgo nacional. Y Luis pide consecuencias e investigación. Entonces, ¿por dónde agarrar el mango? Porque Amado lo está preguntando, ¿qué hacer? Bueno, es de todo un poco, de ya. una investigación, porque realmente esto tiene consecuencias. Y las consecuencias todavía no las estamos viendo. No. O sea, ya nosotros damos la historia. Sí. Porque nunca había pasado esto en, en la República Dominicana. Ustedes que tienen mucho más tiempo en política sí. podrán decir, no, eso pasó tal vez en tal año, en tal año. No, no, no, Pero no se registra. Tengo entendido es, que nunca. Es, había inédito, es inédito la contabilidad. Bueno, las la elecciones de ayer, en 52 años, en el 68 fueron las últimas separadas. Sí. Era lo novedoso. Y ayer, precisamente, que queríamos estrenar sistema ya oficialmente para elegir las autoridades, colapsa. Mira. Aquí lo, lo que hay que lamentar es que las autoridades del partido, en el gobierno, se quieren limpiar la mano como Pilato, sí, le emitiendo como que, juicios. Que ustedes fueron los que, que nosotros, pero sí, señor. Sí, siempre, siempre de hemos denunciado de... que la junta central electoral es una junta de que es del PLD. ¿Qué, ¿Qué tú asumes? ¿Qué, tú, eh... ¿Qué acceso tenemos nosotros a esos aparatos que no sea sé a través de nuestros delegados de mirar? Nada más. Donde los delegados técnicos solamente tienen voz, ni siquiera tienen voto. Franklin, ese discurso del PLD de la mano de Temístocles Monta, y no debo de olvidar cuál es la figura de Temístocles, un acusado, aunque estábamos a decir. Eh, absuelto por el momento Pero fue una persona de las no, acusadas no Y estuvo suspendida la, la, la investigación archivado. Bien es? O sea, Él, de, la, él el, declaraba él es el, él es el presidente del, el presidente del PLD archivado. Decía y acusa A Luis Abinader De que eh, tuvo eh, acción en esta situación Que pasó ¿Qué tú entiendes que hay detrás Desde el ámbito pero político va Vamos a aclarar esto. eso Él acusó a Luis Abinader de presionar a la Junta Para suspender las elecciones en la totalidad Sí. no no vinculó al PRM no, con la acción con, no, con lo el que sabotaje, sucedió como no, no, él, él, él, sí, él sí quiso decir ¿El? pero nosotros no. nosotros habíamos dado declaraciones a la para parecido. que suspendiera las elecciones lo calificó exacto de eso fue sabotaje. lo que dijo la, la, bueno eh, eh, en la posición de Luis fue que cuando se propuso la suspensión solamente en la parte de los votos uh -huh. automatizados automatizado. Luis dijo que no que tenía que ser en general pero fue desde el punto de, de vista político ¿Cómo tú puedes eh, percibir esto? ¿Qué tú entiendes de esta posición asumida por el PLD? Eso es una desesperación principalmente de ese señor, que no creo que el PLD metió la, lo, los dos pies en un saco cuando lo eligió como presidente, porque no creo que era la persona más idónea. Y esa declaración que leyó, aunque todos estaban de acuerdo lo que sí, estaban ahí, no fue, el, fue el, eh, no fue la más correcta. Primero, acusar a la oposición de, de sabotear el el el, el, el el proceso pero qué acceso puede tener la oposición ahora esa declaración es que él dio la dimos nosotros anterior a las doce y media de, de la mañana y también la, lo, lo, dijimos, lo dijo Luis Abinader el qué fue lo que hizo él decir lo que dijo Luis Abinader un contrario contrario mira a mí me preocupa como bro. los muchachitos de antes que nos ponían la cosita en la cabeza esa es tu mamá y no, esta la tuya Tú, Mira, por favor. A, a mí me preocupa que a la, a la altura en que estamos, en términos de tiempo de lo que ha ocurrido, el presidente de la República no haya dado una declaración oficial. Porque independientemente de, que, de lo que sea, es el presidente de la República y en un país presidencialista como el nuestro, el presidente de la República es la principal figura de la nación. De todos los dominicanos. Exactamente. O sea, yo pienso que ya a esta altura del juego, el presidente de la República debiera estar convocando una cumbre de lo, el liderazgo político acompañado por personas, eh, eh, digamos, de prestancia, obispo, eh, el obispo de aquí, el, el padre de allí, el, el, el pastor evangélico fulano, eh, el empresario sutano. Porque mí, mire, el eh, líder. Liderazgo... Ahí está, ya, dice que Danilo va a hablar esta noche. Sí, ah, excelente. Porque a las 8. 8. La 8 de buena, la noche. Buena noticia. Porque el Estado, el Estado no, bien, solamente, excelente producción. no solamente se compone de, del presidente, somos todos, pero él es el líder. Esta, esta información que acabamos de ver ahí es halagüeña, porque en definitiva eh, nuestra queja, nuestro, nuestra preocupación pudiera verse salvada con lo que diga el presidente en el día de hoy. Franklin Romero, pienso, ¿qué propone? Eh, espérate un momentito. Pienso, pienso que lo que hay que, que tratar es de buscar una solución con todo el liderazgo nacional. No sé lo que ustedes opinan. Esa es mi propuesta. Esa es okay. mi propuesta y entiendo que va a ser la propuesta de, de Luis Abinader y de las autoridades okay. del partido. Entendamos nosotros que estamos sobre, contra el tiempo. Nosotros tenemos otras elecciones que vienen en mayo. Claro. Y la Constitución dice que en que lo que tiene concierne a lo municipal, en abril salen las autoridades y entran las, las electas. Claro. o sea Tiene que haber una elección antes de eso. Aquí debe actitud. haber un consenso ya en lo que se investiga, debe haber un consenso uh -huh. primero para poner un día de las nuevas elecciones. Exacto. Eso es definitivo. Sí. Eso tiene que hacerlo definitivamente. Y un consenso entre todos los partidos, entre la iglesia, que es una parte más de la más influyente realmente, y de la parte de la parte más sana que existe, pues un consenso con la Junta, con. Bueno, yo Perfecto. no sé, yo sé de la Junta, como salió ahí, que la Junta se cayó. No sé qué, no sé qué va a pasar. <risa> Pero lo que yo sí llamo es primero a que de una forma civilizada, todos los, est eh, los estamentos eh, del, del Estado y la sociedad, hagamos un consenso para buscar una salida. Me preocupa hasta. el tiempo. Sí, me si hay que preparar boletas y qué tipo de boletas, o si es los equipos y de no, qué no. manera. Ya no pueden A mí me preocupan los candidatos. Bueno, lo que se han ido adelante sí. haciendo un que gasto excesivo. Pero una cosa. Solamente basta con usted calcular qué gana un regidor en cuatro años. Para, gastó y ¿Cuánto y va a para ganar? ver por qué gastar tanto dinero si usted es lo que va a servir muy altruista algunos eh, Franklin eh, ah, resumiendo vamos a ver no no él la contestó ah, con okay, relación sí, a lo tuyo perfecto, que era la posición perfecto. ya de él en la propuesta para el consenso, sí. el consenso. muy bien entonces eh, no escuchar de, de tu parte como diputado como legislador como alto funcionario de la del principal partido de oposición un mensaje a toda la gente que nos está viendo en ese sentido Elecciones suspendidas en la República Dominicana. La primera vez que acontece estamos en un proceso electoral. Ahí venían las elecciones para mayo. O sea, realmente hay una crisis en el ámbito electoral en nuestro país en estos momentos porque no sabemos qué va a acontecer y el tiempo eh, pues, apremia. ¿Qué decirle a la gente? Mira, lo más importante es que seamos un, un pueblo civilizado. Eso es lo más importante. Que esperemos? Ya el palo está dado, como se dice. Ahora tenemos que poner en el mentor y recuperarnos y lo más importante es que el pueblo quiere cambio, lo demostró ayer eh, a los militantes sim simpatizantes del PRM que lo único que ha pasado en lo que concierne a nosotros es eh, que vamos a ir un poquito más forzados pero sí. lo malo a veces trae cosas buenas y esto, y esto va a servir para que en mayo sepamos qué va a pasar y en 30 días cuando la Junta o antes, eh, de, los 30. O antes de los 30 días, cuando convoque de nuevo ya nosotros podamos alivianar ciertas cosas que pasaron ahora nosotros pudimos ver mucho ahora de que el cambio va va y ahora va con más fuerza creo bueno, que bueno. sí, sí eso de debe ser la eso actitud de motivar impacto. a la gente a que, Motivarla. a que cuando vaya que volver a votar volvamos a votar todos yo sí. entiendo y que, la gente, y claro. que la gente empiece a coger conciencia también porque mira da pena nosotros recorrimos la mayoría de los de los centros de votación y todavía podemos ver la multitud de gente afuera esperando que, que le están. lleven cuatro e esperando que los señores, cuartos señores, esperando señores que vamos que a coger conciencia no es el día de es el resto Correcto, cuatro años es, es Estoy contigo es el futuro de acuerdo porque si es, por, si es por comprar votos aquí hay muchísima gente que puede comprar votos sí, y, ah, y lograrlo pero cuando usted va a vender cuando usted vende su voto cuando usted es parte de eso usted tiene gente detrás que está sacrificando no y que ese claro. candidato Franklin a propósito de que tú dices, si te compró el voto no tiene ningún compromiso contigo no entonces, tú no puedes no exigirle es, después no, como ciudadano no es si ese candidato no ese candidato porque la ley también prevé sanción para quien compra votos pero claro. también hay sanción para quien vende su voto claro entonces yo creo mucho en las sanciones bueno, gracias excelente. a Franklin Romero, diputado al Congreso Nacional se y un candidato a senador se por el Partido gallito. Revolucionario <ríe> Moderno. ¿Cómo fue? Se ha vuelto un gallo. Ah, sí, un gallo. La experiencia eso va, se va acumulando con el tiempo. No, pero compartiendo con personas como ustedes <ríe> es <una gran> experiencia <ríe> cualquiera. Aprende. Ha gracias, aprendido, este hombre. <ríe> bueno, señores, vámonos a una pausa. Gracias, Franklin Romero, por estar con nosotros. Cuando regresemos, vamos a conversar con el Padre Moncho. Padre Ramón, Alejo, Ay, Padre Moncho, ah, que está con nosotros. Dice ah, primero Franklin, ¿sí, Adel, su, por, por suerte que yo entré antes que el Padre Moncho. Yo me voy a... no aquí. no hay nada que buscar. Yo no de eso, No, yo no. Aquí.